Esta semana en Capital de los Simios. Nuestra palabra de la semana, candidato. Se vienen varios. Sí. En nuestra sección. Pero como tan huevón. Mujer, causa polémica tras lamer productos en un supermercado para obtener inmunidad. Ya está, probó. Te saluda a Scarlett Johansson por la llegada al, al ABC. Jejeje. <risa> En La Vuelta al Mundo tenemos Gana de Manda a bar por dejar que se emborrache Y en nuestro segundo bloque Chile al Día Y luego nuestras recomendaciones, canción del recuerdo y mucho más acá en... Capital de los Simios. Oh le tocó hoy día a usted, profe Me tocó hoy día a mí, sí Exactamente Capital de los simios. ¿Cómo está, profe? Bienvenido usted en station Bien, pues ya está recuperado, ¿o no? Eh, estoy recuperado, mira, ¿Sí? yo sí tengo un problema, algo que me queja. ¿Qué, qué le pasó? Yo había comprado un kayak, tenía mi balsa lista ahí para salir a, a comprar, después de la famosa lluvia y anegación ¿Sí? y, y, y tormenta que iba a ocurrir, ¿Eh? y cayeron 12 milímetros, güey. Bueno. <risa> <risa> Profe, mire, yo le cuento que yo saqué el triciclo que tenía, el traje amarillo Las botas Para pa empezar a ganar moneditas pa, Pasando a la gente po. El chaleco amarillo también Ah, eh, También Saqué el chaleco amarillo <risa> El revival del chaleco amarillo Exacto Uy, pero no pasó nada Nada, profe Me tuve que embetunar Con eh, vaselina El eh, triciclo Claro Mira Por un lado es bueno porque había mucha gente que están en, en problemas, pero el país no aguanta más sin lluvia. Que va a ser bueno, profesor, ¿hace cuánto que no tenemos lluvia en Santiago? Lo mismo que yo le nombraba, ¿hace cuánto que, por ejemplo, usted no ve estas peguitas que se hacían en eh, las días de lluvia? Eh, ¿Cómo esta gente que empezaba con los carritos, con los triciclos, a pasar la gente para eh, atravesar calle? Chile, no lo entenderías. <risa> <risa> Oye, mira, Se ve acá sí. nomás sí, hoy está así como acostumbrándose al subdesarrollo así. Exacto. Yo me acuerdo que también en la esquina ¿Mm? se colocaban justo donde se armaban las pozas, donde corría el agua con los ríos. Alguien tiraba un palet o tiraba unos palitos claro. para que la gente pudiera cruzar al, a la calle para poder tomar la micro. O nos faltaba un buen samaritano, por ejemplo, que agarraba una roca y la ponía en medio de eh, en la poza o de ese río chiquitito que se formaba entre la cuneta. Eh, bueno, a mí alguna vez me pasó, yo creo que a los que nos escuchan también desde el pasado, que uno confió de sus habilidades... Eh, Saltaba hacia esa roca y más de alguna vez me saqué la cresta. <risa> o que la roca se movió un poco y baja papá. Por eso. O peor, andaba ahí en moto y no veía esa roca porque andáis por la orilla. Claro. Porque en Cleta es más difícil con lluvia que la gente ande, pero en moto sí. Sí, en la en moto estaba. Se... y media. Pero no llovió nada. Estuve, no le chuntaron a nada. corrió puro viento. Me subí al techo por las puras. Claro. Vi unas, como se llaman estas? Unas fonolas que, que volaban por ahí. Oye, ¿qué te dijiste? Sí. Fonola, bueno Fonola, profe. Ya eso sí que es del año 80 bro. ¡Qué pobre! Sí Juan, ni, Juanito, ni Juanito Herrera usaba fonola No Pero del ¿Oye? sistema frontal, ni no, ni noticias No, nada, pues, nada eh, 12 milímetros, dice usted, que cayeron en Santiago sí. Bueno, yo creo que en regiones cayeron un poquito más eh. Pero no más de 30, o sea ¿Qué? Pero ¿Habían sí. practicado 80, 100, ¿te acordáis? Claro, ¿no? Que iba a quedar la manza embarrada Temporal eh, en Santiago, como los del año 82. Claro, íbamos a ver el típico autito cayéndose por el río Mapocho. <ríe> ¿Ese era un Mini 600, ¿Un Fiat Ese, 600? Me parece que era un Fiat 600. Fiat 600, sí. Claro. Pero era icónica esa imagen de cuando recuerdan temporales. Esa foto es como la más icónica siempre, o sea, ese video y siempre lo muestran ahí el río Mapocho carcomiendo el costado de la avenida Santa María y el autito cayéndose. ¿Qué tiempo aquello, profe? Uf, cuando caía agua. Ahora se llevaría puras carpas nomás. <risa> <risa> si está plagado carpa a la orilla el mismo pocho. En todo caso, usted sí, es diabólico. <risa> <risa> Oiga, pero tuvimos eh, sí eh, eh, en la semana, bueno, y el fin de semana, lluvia de candidatos, profe. Uy. Como nuestra palabra de la semana. Sí, hasta el día 23 de agosto se pueden inscribir las candidaturas. O sea, hasta el día de hoy. Y. Eh, tenemos varios que se, que se han inscrito pero eso lo vamos a tomar ya en el segundo en el segundo bloque lo claro. que sí es importante es ver el, las definiciones que nos puede entregar la RAE y creamos usted, don Stitchon que no entrega la clásica definición ah no, no, Esta la va no. a de menos Sí, se echa de menos candidato o candidata, lo incluye del latín candidus candidatus, masculino y femenino dice, persona que pretende algo especialmente un cargo premio o distinción. Aplíquese también a cosa o el otro sentido. Por ejemplo, ciudad candidata a las olimpiadas. Ahí tenemos claro. la primera acepción. La segunda dice, persona propuesta para un cargo, premio o distinción, aunque no lo solicite. No, esta definición no, no sería con ninguno de los candidatos que tenemos ahora. No, para nada. La tercera acepción dice, persona que está expuesta a padecer algo. Como por ejemplo, el exceso de velocidad lo hace candidato a la pérdida del permiso de conducción. O a sacarse la cresta también. También. <ríe> y en forma coloquial, ocupado principalmente en Argentina y Uruguay, dice Persona cándida que se deja engañar. Ya, por aquí podríamos encontrar más definiciones. sí. Cándido vendría también eh, siendo una, digamos, eh... ¿Definición de candidato? Algo así, ¿no? Mm, no, aquí te lo tiran más como en, en, en Argentina y Uruguay y es como una expresión más coloquial. Ah, ok. Persona cándida, que se deja engañar. Que se deja engañar. Claro. Y lo otro también es candidatar. Que, ¿Candidatar? Eh, sí, que no es candidatear. Ah, eso es diferente. El, no, esa palabra no existe. Ah, cuando, ah ¿no existe? Sí, tipo. cuando yo digo, por ejemplo, eh, ¿te estáis candidateando para un charchazo? No, está mal dicho. Él dice, te estás candidatando. Mira. Es como la palabra todes o como la palabra niñez. Exacto, que eso no existe. No existe. Que les quepa bien claro, no Exacto. existe. Es una in fucking invención vuestra. Uh -huh.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 Para más información o consultas, comunícanse directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569 7869 Más 569 7869 Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Éjale. Oiga, se vienen los Juegos Paralímpicos. ¿Paralímpicos? Sí, para toda la gente que tiene algún le, tipo de. Yo le tengo fe a. A los eh, deportistas paralímpicos, yo creo que van a traer medallas eh, Ojalá, esperamos que traigan medallas porque ellos como que se sacrifican el doble, por así decirlo Exacto Así que también va a estar ahí disponible, mira, TVN había comprado los derechos y lo iba a transmitir ¿Y qué pasó? Eh, que parte el día 24, entonces... Ah, ya Así que a partir del día 24 usted va a poder ver el, el deporte Pero también yo creo que van a estar los otros canales disponibles lo, como como se si ocurrió para, para el evento principal había una carpeta especial para los Juegos Olímpicos. Ah, excelente. Sí. Pues. Entonces ahí atento. Sí, hay que estar atento ahí con, con lo que se viene. Sí, pues profe, también se viene nuestra sección y ahora eh, esta semana la tenemos por eh, partida doble. Oy, ¿ya? sí. Ya, porque tenemos dos noticias. Así que lo hizo usted o lo digo yo. Dígalo usted Don chon? ¿Cómo tan weón? O weón <risa> en este caso. <risa> Bueno, hablando de candidatos, como nuestra palabra de la semana o candidata Yana eh saluda eh, llegada de Scarlett Johansson a DC en curioso intercambio de tweets Mire, esta noticia es un poquito... Eh, no, no añeja, pero sí un poquito de hace algunos días atrás ya. Y dice, tras la polémica salida de Scarlett Johansson, no sé si usted supo que Scarlett Johansson demandó a Disney Sí, sí, ¿Sí? porque le iban a dar parte de las entradas que generara y como Disney se le ocurrió estrenar la casi automáticamente por stream, mucha gente no fue al cine a verla, entonces también ha perdido mucha plata. Claro. Dice la noticia tras eh, la polémica salida de Scarlett Johansson del universo cinematográfico de Marvel. Luego del estreno de la película Black Widow, la, la actriz por eh, más de 10 años interpretó a la viuda negra, tendría una oferta nada más que eh, de la competencia directa, de DC. Y es que luego de que Johansson demandara a Disney por incumplimiento de contrato debido a que el filme fue estrenado en la plataforma y no eh, solamente en cines como estipular el contrato, Warner Bros. habría tomado la oportunidad para ofrecerle a Scarlett un rol en el universo extendido de DC. No obstante, esta noticia no repercutió solo en los fanáticos, sino que también en eh, conocidos rostros. Una de ellas fue la candidata presidencial eh, por la democracia cristiana, Yanna Pregateste, eh, quien en un intercambio de comentarios en su cuenta de Twitter, ironizó con este cambio. <risa> <risa> dice Y el Twitter dice: Después del 21 de agosto les contaré, puro power femenino, fueron las palabras de Proboste al compartir la noticia publicada por BioBio Bio Chile, coincidiendo con las siglas de su partido, con la franquicia y los cómics. Bueno, yo creo que uno hace el bien y el otro el mal, ¿para qué andamos con cosas? Sí, pero mira, eh, como usted bien decía al comienzo, Don Station, si uno mira la foto, que esto está en, en el portal de BioBio Bio Chile, si usted ve la foto de Scarlett Johansson y Yanna Proboste al mismo tiempo. Sí, ah, pues no. Una parece la que, nana y la otra ¿Para pues. ¿Pa qué andamos con cosas? Hay que decirlo. Y si. nana peruana, para qué andamos con ah. cosas. Chuta. Sí. Eh, bueno, yo sé que es un juego de palabras y todo. Pero eh, convengamos que estas DC son súper distintas, son súper diferentes. Uy, uy, ¿ya? uy. Uno, uno tiene superhéroe, los otros tienen villano. ¿ya? Claro. O sea, no tiene superhéroe. Esta DC de aquí, de Chile, no tiene superhéroe. No, no tiene ningún superhéroe. No, tiene, no. Eh, tiene, yo creo que la, o sea, la DC de, digamos, los cómics, eh, no sé si tiene ladrones. No, ¿tiene? hay ladrones, hay ladrones, sí. En el, en el ¿Sí? universo ese la... hay ladrones. Eh, bueno, pero eso roban plata eh, ficticia. Claro. ¿Esto se lo roban la plata de verdad? Se nos roban la plata de todo. <ríe> Sobre, sobre todo la señora Proboste, ¿a dónde están los 600 palitos? Uy uy uy, ah. va a tener que estar bien preparada para el debate ¿eh? Sí, pues, bueno, se la van a hacer, no, pero yo creo que la van a mimar ahí Porque yo creo que el Matamala, la Araña Rincón van a estar ahí, eh, goteando al verla Cuidándola como, Sí, como lo hicieron con jave mm. con Don Camellín Pero, pero, pero, ah, recordemos ¿no? que tenemos al emperador aquí y el emperador no va a dejar pasar la oportunidad bueno, en todo caso, es que el único que le va a hacer, eh, digamos, eh, le va a meter el dedo en la llaga. Claro. Me decía, eh. Más encima, él estuvo en la comisión que terminó la destitución. O sea, Oiga, y al final él, él fue no el, in, se supo in, que, el interpelador. No se supo qué pasó con esa plata. No, hay que... Al final, al final dijeron ya, desapareció la plata, la sacaron del cargo, no pudo ocupar cargos eh, públicos por cuánto cuatro años. Cinco años. ¿Y? ¿La plata? Bien, gracias. Bien, gracias. Así cualquiera. Sí, yo, yo también me voy cinco años de vacaciones. Claro. Oye, pero, ¿viste el, el cómic que se mandó? O sea, el cómic, el, mira, hablando de ese, el tuit que se pegó el clinic molestando por esto. Ah, sí, pues, léalo. Sorpresivo, pero en fin. Bienvenida, Scalen Johansson, a la competencia por el Distrito 10. <risa> oh, si imagina tú que iremos por el distrito de Scarlett. No, arrasa. Yo voto, yo voto, al tiro. Yo me cambio de distrito y voy a votar por ella, güey. Sí. <risa> yo le doy mi voto. Sí. Ahora aquí ya me dé el suyo. Uf, sería, me sería lo, lo mejor del mundo. <risa> <risa> no, pero hay que tener look ahí, por favor. <risa> eh, eh. Sí. Dice, en tanto aún se desconoce sobre qué oferta de DC de, de Scarlett Johansson Aunque algunas especulan que podría tratarse de hiedra venenosa Una villana que matt Gort, Margot Robbie eh, lleva tiempo queriendo incluir en las películas Con el objetivo de explorar eh, su relación con Harley Quinn yeah. ¿Eh? No, si tienen que sacarle el máximo provecho a ese personaje en todo caso Sí, pues sí. Va, a estar, va a estar bueno ahí si es que eh, Scarlett se va a la DC buena A la DC buena claro <risa> exacto pero claro Oiga. más que nada yo creo que fue como una morada que se pegó la probaste para Sí, como coincidencia de las siglas, más que nada eso. ¿sabes? Sí, igual, igual el contexto sí, pues sí se entiende que uno mora, pero. Pero igual es bueno eh, Igual es bueno. Sí, pues, la, la quisimos incluir aquí porque, porque bueno. Sí. <risa> nada más que eso. Oh, yeah. <risa> Oiga, pero sí, que es bueno, eh? Ya esta, este como tan weón eh, doble, por partida doble. Esta noticia de del extranjero que tenemos. Pues. Claro, es una mezcla de la vuelta al mundo con como tan weón Oiga, pero hay que ser muy buena para <risa> en todo caso, mujer causa polémica tras lamer productos en un supermercado para obtener inmunidad. Compartió un videoclip en redes sociales asegurando que la exposición a los gérmenes construye defensas contra el asma y las alergias. Oiga, pero ¿qué producto está lamiendo o pescó el carnicero? <risa> ¿no? ¿al que venta los fiambres? empezó a agarrar los productos del supermercado hacia esos que están en las estanterías normales ¿eh? y empezó a lamerlos porque según ella eh, como han pasado por distintas manos y otras cuestiones entonces ella quiere fortalecer su sistema inmune yo me puse la fina y le dije mira aquí yo tengo un producto <risa> Sí, este es un eh, trozo de, de guachalomo <risa> a ver si está Uy, <risa> pero en verdad, ¿cómo tan? Dice ah. una mujer estadounidense causó polémica en las redes sociales tras compartir un video en que se le ve lamer productos de un supermercado Según ella, con un intento de hallar inmunidad eh, En las imágenes se puede observar a la señora acompañada de su hijo menor de edad Encima tiene hijo ¿Quién es el encargado de grabar toda la polémica? <risa> Ay. Qué linda la enseñanza en la primera medida, la mujer chupa sus dedos al abrir una bolsa de plástica que también lleva su boca Luego se pasa, pasa su lengua por la manija de la nevera y el manubrio de un carrito de compra <risa> <risa> La que cochina Está loca esta mina Imagina yo hoy rascándome el hoyo <risa> A lo navarro ¿Verdad? Po? Claro, voy a lo navarro así, me lo la, la mano y después pongo las manitos en el carro Y dejo después el carrito ahí cuando está desocupado ¿Y viene esta otra? <risa> Mejor, pues así agarra más anticuerpo. Claro, voy a preguntarle qué gustito tengo. Claro. <risa> Dicen en algunas partes del video, también se puede leer las frases como, sé libre, amor sobre el miedo, y los microbios ayudan a la digestión. <risa> eh, por supuesto, la publicación recibió muchas críticas por parte de los internautas, en su mayoría negativas respecto al ejemplo que la mujer da a su hijo. Oh, Obvio. Pero a, pero, a ver, esta tipa... ¿Tendrá algún retraso? Por la foto que yo lo veo, es como una mezcla entre otra vez y la doctora Polo. <risa> Mira, a ver. Oiga, a todo esto, ahora que menciona a la doctora Polo, vio la última foto de Ozzy Osbourne? No, igual que la igual que la, está igual que la doctora Polo. Está igual que la <risa> doctora <risa> Polo. Si, si le falta el puro más o algo... <risa> a ver, qué verla. <risa> <ríe> Así que búsquenla. Eh, yo no entiendo si le faltarán, eh, bueno, debe faltarle palos para el puente a esta tipa. Debe faltar. Obviamente. Mira, a ver. ¿Mm? En teoría, en teoría no hay nada malo, pero como que algo no anda bien, como dice el meme. <ríe> a ver, técnicamente, eh, ella podría estar en lo correcto. Porque si el cómo eso sí porque los virus que uno eh, ve en el ambiente, al momento uno de, eh, de adquirirlo o de, o de vivir con ellos, te, te ayuda a la inmunidad, eso es verdad. Pero eso sí. es una cosa y la otra es salir a buscar una cantidad enorme de virus, como la ver cuestiones que están ultra mega contaminadas, como que yo le pasara la lengua al teclado del computador. O que empezar a lamer el teléfono. O empezar a lamer Ay, los también, botones del ascensor. Usted también está acostumbrado, por ofrecer a esta cuestión de andar lamiendo cosas. Así que... <risa> pero hay que echarle un poquito de desinfectante <risa> Claro. Un poquito. Sí, pues... Es que, como dice usted, una cosa es, eh, no sé, eh, que, que los mismos eh, virus o bacterias que están en el, en el ambiente creen, o el cuerpo cree los anticuerpos para eh, ese tipo de virus o bacterias. Pero ya andar buscando no, eso ya es, es terrible y más con la cuestión de ahora es como que, que se quiera pegarse el, el bicharraco este o a, o a lo mejor le salió el tiro en la culata y no encontró nada, pues ve que ahora en eh, todos los supermercados y en todas partes a uno cuando entra eh, tiene que primero tomarse la temperatura y después echarse alcohol gel ah, verdad, po así que a lo mejor no encontraría una pues, sí, entonces <risa> se va a enfermar por no tener los anticuerpos <risa> necesarios <risa> claro no, pero es que eso es buscarse la cuestión o sea, mira, yo sé que eh, eh, la caca de los animales o la misma caca humana también tiene eh, esas cualidades que tiene bicho pero no me voy a ir a comer un trozo de caca de perro no me imagino una persona no. ahí comiéndose un trozo de caca de perro por, por, por querer eh, crear inmunidad bueno, bueno eh, yo no sé si en Venezuela eran eso de... <risa> <risa> para crear inmunidad no, mira, <risa> para comerte la caca del perro primero tienes que tener perro <risa> <risa> Buen punto, en todo caso. Usted es diabólico. Pero ya también eh, estarle enseñando a, a, a su hijo este tipo de práctica. Bueno, debe ser nominaria, a lo mejor. Eh, capaz que sea, claro, tendencia progre, anti, antivacuna y claro. En todo caso. <risa> Pero imagínese que se expone a cualquier eh, tontera. ¿vo? Se expone a cualquier deseo. Y si eh, ya, por ejemplo, se expone ya por estar lamiendo a una cuestión grave. Es que ese es el punto creo yo Sí, sí Bueno, igual Igual moriría Zula y no más Es que ahí está, iba a dejar al niño solo Siguiendo su ejemplo Porque ella ya no, pero... no se ganó el premio... ¿Cómo se llama este premio? El, el, el premio Darwin ¿Cachai el, que consiste el premio Darwin? No, ¿en qué consiste? <ríe> es para los seres humanos que hacen las mayores estupideces Pero no dejan de ¿Sí? sentencia Ah, ya, pues, no... Esta, esta ya, ya dejó, dejó de, de, sentencia, de pero, sí. pero claro, el premio Darwin por lo general se le otorga a alguien que hace una estupidez como esta Muere, obviamente y, no, y muere sin haber dejado hijos entonces como el premio de Darwin por el, el tema de que eh, la evolución se encarga de eliminar a los sujetos que no, <ríe> que no son aptos. Claro. Exacto, no y también el troleo para el cabro chico, imagínate que esta tipa sube estos videos a redes sociales, a TikTok, a todas partes Y el troleo para el cabro chico después, ¿no? cuando no sé, pues la mamá lo llega a buscar al colegio O lo mismo, los mismos compañeros ven eh, a la mamá todo caso <risa> Tía, tengo aquí algo para que me lama <risa> o avísale a tu mamá que ir para la casa Claro, <risa> un chapú me está refiriendo, no no piensen en otra cosa así como Claro que Un para que, pa que no. ella pudiera lamer <risa> todo caso, pobre cabrón o, o a lo mejor tiene algún feticho o algún eh, talk la tipa eh, y está acostumbrada a la mercosa mm, capaz porque con la frase que decía se libre, amor sobre el miedo ¿qué es eso? bueno, amor sobre el miedo, ¿Qué tiene que ver con estar lamiendo mm, eh, manilla, carros de supermercado claro, imagínate empezar a, a lamer, ¿verdad? ¿no? no sé po, no, y, trae, y después lo grabáis, o sea que tenéis la cabeza como por último ya, si tú crees que eso es correcto para ti lo haces piola sí, po. pero no quería mostrárselo a todo el mundo el descubrimiento que hizo <risa> bien huevón en todo caso se lo merece, sí. como tan huevona sí, claro. más encima, más encima eh, hacerle eh, participa a su hijo mm. Bueno, el chico también debería haberle tirado el teléfono al dejado tirado no? ¿Cómo, ¿Cómo tan huevón el cabrón chico también? No es mi madre Sí, yo la dejo tirada y es estúpido, pudo. Claro. Oh, Sí. Pero bueno, tenemos de todo Oiga, y también así como en eh, nuestra eh, sección de la vuelta al mundo También viene desde, en este caso Desde fuera sí, ¿po? la vuelta al mundo La vuelta, ¿La vuelta al, al mundo, mundo. Sí, bueno. eh, también Estados Unidos nos da que hablar. Sabemos que los gringos uh -huh. virgos son medio idiotas en algunos casos. O sea Pero el que hizo esto lo encontré, yo lo encontré genial. Le damos la noticia entonces, pues, profe, porque estoy un poquito desactualizado. Dice: ganó demanda contra un bar al que acusó por dejar que se emborrachara. <risa> Ándale. <risa> o sea, profe, usted usted sería bueno, millonario. Sería millonario. Esa pura premisa ¿Sí? ya es eh, notable. Sería un magnate. Sí. <risa> Farca sería una wea al lado <risa> suyo. <risa> claro. El hombre afirmó que uno de los empleados le permitió beber alcohol en exceso Lo que ocasionó que se peleara con otro cliente, se cayera y pegara en la cabeza Ah ya, pero que en Estados Unidos igual eh, son más delicados en el sentido de que, no sé, pues, hacen demandas por todo esto, ¿verdad? Y si por ejemplo alguien se cae o alguien se pega o alguien se rompe, no sé, por un hueso o... O hay sangre, puede haber demanda Pero le damos la noticia para ponerle yeah. contexto Dice Daniel Rouse Ganó demanda contra un bar de Texas en Estados Unidos Al que acusó negligentemente Por dejar que se emborrachara Lo que le causó lesiones en un hecho Que se registró en mayo de 2019 El hombre recibirá una compensación De 5,5 millones Calucha, de dólares bo, Caleta, bo. así quebrar al, oh. al bar Según el proceso, dice El cliente dijo que la dueña del local y un barman No impidieron que viviera en Texas y que saliera del sitio junto a otra persona también habría con que, eh, la que discutió en el eh, parqueadero. <risa> más encima fue el, fuera la cuestión. Claro, más encima fue fuera. El demandante afirmó que la propietaria del bar también fue descuidada por no asegurarse de que no hubiera obstáculos en el estacionamiento que pudieran causar lesiones a quienes hayan eh, salido borrachos. Pero es que... Igual son, eh, son un poco quisquillosos estos gringos, pero ¿qué culpa tiene la, la, la Doña bar y los meseros de Club Se, se cura es esta Como morir que te obligaran a tomar, po. Claro, no sé, pero. Dice, seguramente un abogado segun... dijo: Vamos, yo te lo gano, yo te lo gano, vamos. <risa> buen abogado, buen abogado muy buen abogado. Aquí no logra meter peso a los guiones que hacen alunizaje claro. <risa> Según él, en la discusión con eh, el otro cliente resbaló y se golpeó la cabeza También denunció que hubo negligencia por parte de los empleados del local Pues no llamaron a una ambulancia cuando se lesionó Rawls ganó la demanda contra, un bar contra el bar Pero según informó el cron de Houston, la sentencia se impuso por rebeldía Ya que la dueña del local no asistió a las audiencias ah, del caso Ah, ahí está la cosa también. Sí, bueno. El demandante tiene antecedentes por consumo excesivo de alcohol Y los registros eh, de la cárcel de Andrews Indican que ha sido arrestado eh, dos veces La última vez en eh, mayo de este ah, año o sea. Oiga, igual eh, Sienta como precedente en este caso eh, Para que, no sé, pues, todos los buenos que son eh, borrachines eh, nos podamos ir a curar, no sé, pues, sí, por ejemplo, yo voy como turista eh, a, a Estados Unidos. ¿Podría hacer alguna demanda así? Porque me vengo fuera Yo creo que sí, pero el problema está en que esto ocurrió en mayo del 2019. Pasaron dos años para que saliera. tendría que estar viviendo dos años allá. Es como un poco complicado. ¿Mm? En una de esas podría ganarlo, pero tendrías que asegurarte de estar viviendo dos años allá y que tu visa de residencia de turista no, no te aguanta tanto. Bueno, sí, bueno. Pero, pero por ejemplo, para la, para la gente local, no sé si se habrán eh, hecho algunas demandas similares después de esta, es que de esta demanda, porque como le digo, sienta, sí, sienta eh, jurisprudencia. Mira, imagínate, yo he visto en varias películas, no sé si tú te acuerdas, que hay personajes que andan así como buscando caerse, resbalarse... Y para poder demandar a la tienda. En varias películas han sí, salido eso, eso sí. como esos casos. Entonces sí, pues. significa que hay que hay como un negocio, por así decirlo, donde, donde tú puedes demandar a, lo, a los locales. Yo creo que todos estos locales deben estar asegurados contra ese tipo de cosas. Pero imagínate pagar 5 millones y medio de dólares. Porque el lindo siguió tomando y, y no le dijeron que no. Ah. Vámonos para allá, profe, vamos vamos a tomar a tomar allá. Vámonos para allá, nomás, Ahora, por ejemplo, yo he visto en los bares, <ríe> y también en las películas, de que de repente, ¿Eh? cuando tú estás tomando, así estás en la barra, así como ya, ya", van y te ¿Mm? dicen así como no, no te voy a servir otro copete, y tú te puedes poner así como ya, ah, dame otro copete, sin ser el problema, o te quita las llaves del auto y te dicen venga a buscarlo sí, pero otro tío, día. eso eso eso también es súper, eh, digamos cómo decirlo, eh, depende de la persona porque por ejemplo yo me puedo curar con uno o dos copetes, pues hay personas que aguantan eh, mucho tomando, entonces puede quedar a criterio de la persona por ejemplo que está atendiendo, del bartender o del mozo eh, si, no sé, pues si yo estoy eh, terriblemente curado o no, pues. Si sí, mira, por lo menos acá en Chile cuando yo trabajé de garzón, de barman, eh, había varios casos por ejemplo, el, por ley tú no puedes, por ejemplo atender a una persona que venga eh, curada de otro lado. Si viene una persona curada ah, no se al puede. bar, tú no la puedes atender por ley, no puedes atenderla. Vaya vaya 18 a ver si respetan es que, esa ley. Por eso, o sea, <risa> la otra, si la persona se cura dentro del bar, hay como un, hay un poco más flexible, porque ¿Mm? puede salir raja del bar, pero tú también tienes que, entre comillas, eh, parar cuando, cuando toca que Loco, ya está muy curado, se está quedando dormido, toda esa cuestión, tú tienes que sacarlo del bar, porque no pueden haber pero curados dentro de la, Por ejemplo, si entra Carabinero y pille que hay un loco curado, te pasa pulta. Tú tenés que sacarlo antes de que el loco esté curado, así me refiero a curado, cuando ya se están quedando dormidos, cuando ya están como bolsa. Entonces tú que lo que sea, ahí les cobráis, les lleváis la cuenta, les avisáis que no podéis seguir, eh, que, que no lo seguía atendiendo, y en caso de que ellos se nieguen a pagar o no se quieran ir, ahí tú llamáis a carabinero y le decís, sabes qué, tengo aquí unos, unos borrachos que están acá dentro, pero tú ya eh, eh, hiciste tu pega. Si los locos no se quieren ir, tienes que para que llegue a carabinero, porque tú tampoco, en teoría, no tenés, no, tú no tenías el poder. O la facultad para sacarlo a la fuerza Porque claro. puede pasar que el loco se caiga Y le pase cualquier accidente afuera Y tú podrías ser culpable O que el loco, no sé No, pero afuera que te agarra ya... combo, saca una afuera cuchilla, ya... no sé Pueden pasar muchas cosas con un curado. Yo entiendo, que, yo, yo entiendo que ya una vez que está afuera El local donde se hace responsable No, una vez estando afuera no No, no ya no Claro. Pero que, por lo que dice acá en esta noticia, el loco le pasó en el estacionamiento. Sí, po, pero que como le dije, los gring, lo gringos en ese sentido son eh, súper quisquillosos. Por eso es que de repente, como dice usted, en las películas se ve a lo mejor gente buscando demanda por alguna cuestión mínima y, y, y las hacen, po, y de repente sí. las ganan. No sé, po, porque me caí en el supermercado, porque había un, no sé, po, un jugo botado y me resbalé, ¿eh? Entonces, de repente, ha, han habido esos casos en, en Estados Unidos de, de demanda así como muy específica y quisquillosas. Pero yo no había sabido de un bar que haya tenido que pagar porque dejó emborracharse. Sí, el lugar. Si se la pega a los bares. Sí, o si se la pega a los bares. O sea, ¿para qué está ahí, Mira, acá en Chile, yo me acuerdo que la otra vez, eh, bueno, la gente no iba borracha ni nada, pero eh, una señora, la municipalidad de Maipú, me parece que fue o estación central, no recuerdo cuál de las dos, le tuvo que pagar 8 millones de pesos porque la señora se cayó en una vereda, estaba mala la vereda, entonces la señora se tropezó, ¿Ya? sacó la cresta y se torció la pata, y la señora ¿Mm? demandó a la municipalidad y la municipalidad tuvo que pagarle ocho palos. Y el abogado le dio <risa> Pero sí tú puedes claro. demandarlos porque en este caso es labor de la municipalidad eh, mantener las la, la calles. Sí, pues bueno, en ese caso es un poco más entendible, pues, ya, porque ahora eh, convengamos que la señora si en este caso se cayó era porque en la calle estaba en malas condiciones, pero un bar es para ir a tomar, claro. pues, es para ir a emborracharse. Y si el está curado, y más encima se puso Dios y se puso a pelear con otro, y se cayó y se pegó claro. en la cabeza, más encima por, por borracho. <ríe> Igual le hizo en todo caso Sacó 5,5 palitos no, verdes Esa no te la hace cualquiera Por curarse, no, está bien Porque Imagínate, está bien. por lo menos acá en Chile Tú con un palo verde, entre comillas, eh, solucionas tu vida Que serían sí, 800 millones de pesos Más o menos Oiga, o sea, sería buen sí, premio Imagínate, 44 millones de pesos sacó este buen No, 4.400 millones de pesos Vamos a, a estudiarla a ver si nos está escuchando algún abogado eh, sí. A ver si hay alguna ley que podamos eh, Aprovecharnos Aprovechando sí. ¿cierto? Oiga, profe, vamos a una pausita y ya volvemos con el chile al día porque ya pasaron, pasaron muchas sí, cosas esta semana. Uh -huh, que, viene, que viene esta ya. Sí, pues. Así que ya volvemos con más de Capital de los Simios. La Capital de los Simios.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 la nueva forma de ver televisión. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado... La capital de los simbios. Uh, uh, uh, uh, uh. oh, oh, yeah. Oiga, profe, como todas las semanitas, cuéntenle a la gente dónde nos puede encontrar. ¡Híjale! Usted nos puede encontrar desde el mismo día lunes en Spotify. Vamos a estar ahí para que usted pueda escuchar este y todos los capítulos. El día lunes también a las 10 de la noche por .fm.cl, la radio online, la mejor radio online que usted puede encontrar con la mejor música y los mejores programas también como Capital de los Simios. Ojo que vamos en repetición el día domingo también a las 10 de la noche, si se lo pierde el lunes lo puede escuchar el día domingo. El día martes estamos en YouTube porque en YouTube está todo el mano, así que ahí también va a poder encontrar nuestro programa en YouTube y en las distintas redes sociales como Facebook, Twitter Instagram, que ahí de repente subimos algunas cositas interesantes Excelente, profe Ah, también, se me olvidaba eh, animamos meses eh, bautizos de cabros chicos Sí, de <ríe> <empresariales>. <ríe> Capital de los simios con K Capital de los simios, arroba gmail.com. Ahí usted se puede comunicar con nosotros. Exactamente. Y como le dije, profe, de fondas también animamos próximamente. Claro, vamos a estar animando la, la fonda. Hay es que hay, que hay que hacer un programa con, con, con un nombre interesante, así como un nombre de fonda. Exacto. Sí. Así como, eh, no sé, por la, la jamposo, porque se van todo en parte, no sé, por cosas así, ¿cachai? <risa> se <risa> Al, algo se nos va a ocurrir. <risa> Fue en la bola, profe, eh, profe. Nivaldo, claro. Oiga, vio que la mina le escribió una carta de amor al profe. Una nah, te pasa si sí, no, podríamos extraerla de, en cómo tal lugar la próxima semana. Oh. Así que vamos a estar dando esa noticia. Yo creo porque fue como bien eh, raro haber escuchado eso. No me digáis que la mina le dijo, Me partiste el corazón. <risa> Algo así oh. No sé, yo caché el contexto nomás Así como al voleo Pero sería bueno que la trajéramos Para pa, pa ver qué, qué, de qué se trata <risa> ¿Qué le quería decir a su a su amado? Exacto <risa> Oh, qué terrible Oiga, <risa> okay, profe, y vamos con nuestro jingle Que ya le gusta tanto a la gente Éjale Chile al día Chile al día que suena bonito, oye ¿Cierto? Sí. Cada vez mejor Cada vez me gusta más ese jingle <risa> Oiga, lo que no me gusta tanto es la lista del Tolueno uh, ¡Cristian Cuevas, candidato! Oh. oh, Lo bajaron oh. Y el pobre estaba así como terrible emocionado Así como, sí, voy a ser candidato oh. Oh. Pero no pobre importa sí. Dijo, voy a hacer mi propia campaña con Juego azar y Mujerzuela. Y me parece que ya juntó las firmas. No, Mujerzuela no, profe. Mujerzuela no. Ah, ¿verdad que no? no? ¿Verdad por... que para él no? No, <risa> no. hombre suelo, sí. Hombre suelo, sí. Ahí te creo, sí. Con hombre sí. suelo, sí. <risa> Pero me parece que con ayuda de los amigos del Partido Comunista pudo ¿Mm? juntar la firma Sí. sí Porque ¿Y hasta, va también? Hasta el día 23 de agosto a las 12 de la noche. O sea, todavía falta para que se inscriban todas las candidaturas. ¿Ya? Pero por lo menos la lista del Tolueno se desdijo y dijo, no, Cristian Cueva no, ahora vamos a sacar a a, otra, a otras personas, vamos a sacar a Soledad Amella y después dijeron, no, la vamos a bajar, después a Ingrid Conejero y después, no, no, no, mejor, no, ahora sí, a Diego Ancalao, sí, Diego Ancalao. ¿Y quién es Diego Ancalao? Eh, mira, fue militante de la DC. <risa> ¿Ya? ¿Y está calado o no está calado <risa> <risa> No. Eh, fue eh, presidente subrogante por un rato de la izquierda cristiana pero es conocido profe porque eh, a mí no me suena para nada eh, así como conocido conocido no ¿Eh? no pero la lista del tolueno hizo una consulta del pueblo donde participaron 3572 personas y la lista del pueblo informó que Diego Ancalao se convirtió en su candidato presidencial oficial. Hoy consulta ciudadana. Hoy caleta, gente Gran botar, de, gente caleta sí. de gente, caleta de gente. El representante <risa> Vey, del pueblo mapuche tú... se impuso a Soledad Mella e Ingrid Conejeros, también muy famosa. <risa> ¿Sí? En el proceso en el cual no se informaron resultados en detalle. Chuta. <risa> Ve y después con estos resultados te van a andar diciendo No, si el pueblo él es quien nos elige, el pueblo es quien nos mandata Yo estoy representando al pueblo <risa> Claro Así es que Diego Ancalao necesitaba Porque como va por la lista del pueblo, que no es un partido político Necesitaba reunir las 36.000 firmas Oye, ¿de dónde la sacaron si fueron a votar 3.500 nomás? Es que eso es lo que no cacho, si se si iban a, a juntar Si ya tenían todas la, la, como la... La firma lista. La verdad ahí tengo tengo mis serias dudas de qué es lo que está ocurriendo. ¿Estarán afirmando los muertos. En bueno, una de esas gente ¿Ah? porque ahora es con solamente con la con la clave única tú puedes firmar. Puta, yo no sé, yo a esto les tengo desconfianza. Capaz que un día vos vaya a sacar carné y me diga que estoy militando en el partido del pueblo. <risas> bueno es que en todo caso para ellos propiamente tal eh, los patrocinantes no pueden estar inscritos en ningún partido político. Ah, Tienen bien. que ser independientes, así como Muchos, muchos trataron de, de llegar a, con sus candidaturas a buen puerto y no les fue bien. Como por ejemplo nuestro amigo eh, Jocelyn Holt, el de la bicicleta. Ese mismito pues, Don Station, el que se sacó la cresta y media. Don Jocelyn. Ese mismo. No, la pues, mamá no lo quería, ¿por qué le puso Jocelyn? No sé. <risa> pero, a ah, ver, eh, el hermano es Tomás, ¿verdad? Pues? Tampoco le enseñó a andar en bicicleta. Claro. <risa> bueno, eso fue, fue, el pap. Un, fue un chiste de selección, bueno Sí. Mira, te voy a leer un poquito quién es el, el candidato que ha ganado Con 3572 personas que votaron en todo el territorio nacional Ajá. Ese, El vencedor de la consulta, Diego Ancalao, vivió parte de su niñez en el Sename, Hijo de campesino y huichafe mapuche del Love Ancalao Ahora tenemos la misión de apoyar a Diego en su lucha Y en la campaña que comienza hoy para ser el primer presidente mapuche de Chile ya eh, ¿por qué habrá vivido en el Sename cuando niño? ¿qué le habrá pasado? no sé es que en esos tiempos no mandaban a, lo, a los delincuentes no pues, no, mandaban entonces, a la tiene a que haberle pasado que, algo familiar claro tiene que recolectar mil firmas y les quedaban mil firmas por recolectar pero según esta noticia o según en la lista del Tolueno ¿ese es un mérito como para poder ser presidente o algo así? Y eh, claro, ¿Es que en porque es parte ¿Sí? del pueblo, pueblo, así como ah, la Rosana mirando claro. en su momento. Hoy oh, sí, hoy, oh, pero el pobre Cristian Cuevas que dijo: Sí, yo iba a ir a Fuego. Oh, ya, no, no ya fue. Cristian Cuevas ya fue. Ella, sí, pero tenemos más candidatos, pues Don Stitchon. Sí, no solamente de la lista del Tolueno vive el hombre. Ah, no? no, ¿qué otros candidatos tenemos? Porque este 23 de agosto, claro, este 23 de agosto vence el, el, el plazo para inscribir. Y yo creo que va a llegar gente a la medianoche, sin punto. Es que, Maldonado, es que, claro. <risa> No, Maldonado, bueno, también fue bueno. Oficialmente tenemos a Sebastián Sichel y a Gabriel Boris, ¿Sí? que fueron los ganadores de la primaria. Después tenemos a la senadora Yanna Proboste, este otro, ¿Ajá? que ganó la consulta, que hicieron la, que hizo la concertación. También, con eh, una votación vacía, ¿cierto? Uh, masivísima. Yo me acuerdo que en la mañana Maldonado dijo, vamos a llegar a un millón de votos. ¿Sí? <ríe> 130.000. ¡Ja, <ríe> mil. Ay, ay, ay, pobrecito. Oye, me asombra que la gente con lluvia fue a votar igual. No, con, con diluvio. Con diluvio. Claro, con tormenta. No. Con sí. tormenta. Así que, Yanna eh, Proboste el, también se inscribe y ahí tenemos tres candidatos. Pero también, el día domingo, ¿Mm? nuestro querido amigo que le gustan los aviones particulares. Marco Enrique Ominami también anunció que iba como candidato. ¿Otra vez? Ese no se cansa de no cansa de humillarse. No, no, no puedes pasar cinco minutos sin humillarse solo. ¿Va, va por su cuarto retiro en el Cervel? <risa> claro, <risa> literalmente. <risa> sí. El Tribunal Constitucional acogió el requerimiento de inaplicabilidad presentado por su ex asesor, Christian Warner, ¿Eh? quien, al igual que Meo, buscaba recuperar los derechos políticos que perdió por su involucramiento en el caso de Soki Mitch. Entonces, Oye, Meo, en teoría, como tiene un partido oficial ¿sí? y, y estaría yendo dentro de un pacto, podría ir como candidato presidencial. Bueno, si igual se va a tirar de nuevo, si... Es que Yo creo que se tira por aburrimiento, no tiene nada que hacer, si está en la casa no va a ser un... Claro. El como es que la como Karen no está... ahora no, no tiene pantalla A lo mejor tiene que estar cagado plata por eso Claro <risa> eh, Entonces Ahí está un poco complicado Porque al final no sabemos bien Si, si él va, se le va a, a dar su, su candidatura Otro que también llegó y juntó la firma 41.000 firmas Gino Lorenzini de Felice y Forrado Oiga, ese se peleó con el otro compadre que tenía ¿Cómo se llama? Con Parisi París y se pelearon. Sí, porque Gino Lorenzini dijo que había mafia dentro del partido. Ahora, tenía que juntar 34.000 firmas y logró 41.000 en poco más de 10 días, la hizo. No, ¿Cuál El bien. único problema, que Gino Lorenzini estaba inscrito en el partido de la gente. Y para ser candidato independiente, tú tienes que estar por lo menos un año, son nueve meses antes de la elección. Pero técnicamente, al momento de la inscripción y todo, es casi un año antes sin partido político. Pero entonces en este caso él no podría ir si es que Parisi se inscribe por el mismo partido. Claro, y Parisi logró ingresar. Ah, le ganó. Claro, es que el Parisi compitió en unas primarias internas donde no estaba Gino Lorenzini. Pero entonces Gino Lorenzini en este caso, ¿qué monos pinta? Si Va como usted... independiente. Pero si usted dice que no puede ir como independiente porque tiene que estar al menos un año... Es que inscribió su candidatura igual, ahora tienen que ratificarla. Ah, ahora depende del Cervel. Claro, depende del Cervel. Y lo y 42.372 firmas, cosa que no es poco, ojo. No, igual es harto. Sí, bueno, acuerde que en la comunidad Feliz y Forrado son más de 200.000 personas, entonces... Sí, pues. Tiene un piso ahí. Eh, con el mismo discurso, en todo caso, eso de que él viene a buscar lo mejor de la izquierda y la derecha, eh, quiere un capitalismo popular donde que ponga bolsillo el... O sea, dinero en el bolsillo de las personas. Y él propone traer a Amazon, a Tesla y a Google a Chile. Pero Amazon ya le dio el filo a Chile. No, eh, no sé si, sí, si pero se él quiere traerlo igual. Esa es su, eh, parte de su campaña. A las 4 de la tarde llegó el Franco Parisi con el partido de la gente. Fue Hicieron un banderazo grande. Y el partido que logró también juntar más de 43.000 militantes, propiamente tal, eh, mm. se convirtió en el segundo partido masivo a nivel nacional. Entonces Franco Parisi también logra in, in, in, inscribirse. Llegó con 400 personas más o menos y dice, estamos muy contentos de asumir este compromiso. Esperemos solucionar la mayor cantidad de problemas de la ciudadanía. Esperamos Oye, hacer el cambio que Chile realmente necesita. Espérese, en los debates a París se lo van, van a hacer mierda. Eh, yo creo que sí. Sí, sobre todo por las últimas polémicas que tuvo. Con el, el famoso edificio Trucho Exactamente Aunque él dice que, que él no tiene nada que ver Que fue solo cuestión de la prensa y Pero no, el problema pero es que tiene que pues, salir sí. a desmontar la, pre, la prensa es la que hace los debates pues. entonces Y la prensa obviamente es más zurda que nada Yo no sé, si París está más para el lado zurdo Es de, de centro, es de derecha O es no binario, no tengo idea eh, La cosa es que eh, Igual lo van a hacer mierda por todas estas cuestiones que, que salieron y Sí, no sí al pobre. No, y con el mismo problema que va a tener con, con los líos dentro del partido, también entonces él va a tener que salir a explicar. Claro. Dice que flaco favor ahí se le hace entre ellos. José Antonio Cast, el God Emperor, uh -huh. inscribió su candidatura el día viernes, pero hoy día concretó donde las papas queman con cojones ahí en, en la Araucanía, lanza su campaña desde ahí. Sí. Sí, sí que. <ríe> hay, hay que tener cojones para estar ahí. No, un kilo cada una pesa. Claro, Dijo, hoy día estamos muy cerca de constituir esa fuerza política que pase la segunda vuelta. Nos hemos constituido a lo largo de todo Chile. Queremos pedirle a los chilenos que se atrevan a tener un estado más pequeño, eficiente y austero. Que nos atrevamos a rebajar los impuestos, que nos atrevamos a combatir el terrorismo y recuperar el estado de derecho. Que nos atrevamos a defender la libertad de enseñanza, la libertad de culto y promover la familia consolidada a lo largo de todo Chile. Es una buena noticia para Chile Que nos hayamos constituido como pacto Y hoy podamos inscribir a nuestros candidatos Dijo Cast. Oiga, idea mía o varios de la derecha eh, Se han estado yendo al eh, Partido Republicano eh, Sí, sí, sí Hay, ¿Hay muchos alguna? que están solicitando libertad de acción incluso Sí Chaguán les dijo que no Que no iba a hacer ninguna libertad de acción Que tenían que apoyar a Sichel Ah, pero ya, donde que, el, Pero es que Sebastián Iglesia es, es de la DC, po. Sí, po. Entonces, no es un verdadero candidato de derecha, por así decirlo. En este momento, lo único de derecha es él. Oiga, profe, ya sumando y restando, entonces, ¿cuántos presidenciables tendríamos? Eh, espérate, que nos falta uno más. Ah. La sorpresa del día fue la inscripción de Sergio Tapia. ¿Lo conocías ¿El, tú? ¿El arquero? No. <risa> Ah, no, es Nelson Tapia. Nelson Tapia, sí. Es pero que no es una, una mezcla entre Sergio Vargas y Nelson, y Nelson Tapia. Tapia. sí, claro. No, él es profesor de matemática magallánico de 70 años, que reunió 35.700 firmas para postularse como independiente. Puta, pero por la edad que tiene. ¿Y cómo Joe Biden? <ríe> Sí, pero que yo, Biden, yo, Biden ya está en senil, y eso fue un plan que hicieron allá, ah. si Biden yo cacho que este año no pasa, si el viejo ya le tirita la mano, está meando en polvo, si lo llevan a la playa para que sacúe las toallas, ¿no? <risa> <risa> Mira, él, eh, ¿qué es lo que dice él? Para ir, pa ir cachando quién es, dice, en dictadura nos prometieron que la alegría ya viene. Pero llegó para las mismas caras Hombres y mujeres que se quieren volver a presentar Y tirar el cordel de un lado para otro Con la idea de seguir abusando ah, claro. Como un nacho. Sí, como un hacho <risas> Izquierdoso sí. También el candidato a la lista del pueblo, Diego Ancalao, Se va a ser inscrito Y adivina, ¿quién más tenemos? A las 19 y 15 ¿Maldonado? No, se ratificó no. la inscripción de Eduardo Artés Por ah. la Unión Patriótica Vamos a reír de buena gana otra vez. Sí, él dice, acá está la izquierda verdadera, la izquierda que siempre ha estado en la calle. Señaló el profesor que en su anterior postulación a la presidencia alcanzó poco más de 30.000 votos. <risa> Oye, hay gente que firma por ese viejo igual. Sí, la Unión Patriótica igual tiene, son poquitos, pero... Bueno, es que yo hecho que hay gente del mismo partido nomás. Sí, Viste sí que, están que Viste, considerando que el camello ya no está, obviamente tienen que tirar a alguien por último para hacer eh, eh, acto de presencia eso sí, sí, sí así es que eh, ahora viene la lucha por la, por la parlamentaria también, está la carrera por Santiago y tenemos la carrera por, por varios otros lados más oiga sí, pues, yo caché que Mañañez Maña, Maña <risa> <risa> ¿se ofreció claro. para ir de senador? Eh, Mañanich sí la, la, la, en Renovación Nacional lo, lo convenció ¿lo convencieron? sí ¿Con algún sobrecito? No, con un aplauso. ¡Bravo! <risa> que el mismo se dio frente al espejo. Sí. <risa> Mira, eh, pasemos a hablar por el lado oficialista de los candidatos que van a ir por Santiago. ¿Ya? Recordemos que en Santiago son solamente cinco cupos para los senadores. Ya no hay Santiago Oriente y Santiago Poniente como había antes. Ahora Santiago solamente una circunscripción y eh, tiene cinco cupos. Una pura circuncisión para cinco Una pura circuncisión para cinco, efectivamente <ríe> A primeras horas de hoy El presidente de Reunión Nacional Francisco Chaguana Anunció en Rodeoduna que había sido Un anhelo de la coalición El ex ministro de salud Jorge Mañeli, será candidato a senador Por la región metropolitana Oye, ¿y quién más le hace escuchera? Porque no creo que solamente Renación Nacional lleve eh, candidato Claro, mira eh, Marcela Sabat y José, Manuel, José, Manuel Noceo Sandón <ríe> Van a la reelección Ah, van a reelección Sí, entonces van a tener que pelear el cubo ahí directamente con Mañanich Oiga, ¿y, pero el noceo Sandón no tenía problemas con la justicia o algo así No, no, no, todavía no Todavía no Sí, Era eh, no, bueno, huevón no. Ahora, ¿quién va también por Evópolis? Va Luciano Cruzcoque A la reelección otra vez Sí, no, pero ahora se va a quedar el, para, como candidato a senador Ah, es el diputado El, el diputado, sí Sí, entonces ahora se va también a pelearle a Sabat o Sandón y a Mañelich un cupo también. Para mí son todos lo misma mierda. <risa> claro. <risa> y el va a haber un cambio en Ñuble donde va a estar la Jacqueline Baroisenberg, que se va de de Concepción y se va a Ñuble. Ah, ya. Yeah. Sí. Y también el diputado Gustavo Sangüesa eh, lamentablemente quedó picado porque no le dieron el cupo. Ahora, hay otro drama, que en la Odi estaban eh, querían nominar a Jorge Alessandri Jorge y Alexandri. Sí, y la, la Pepa Hoffman, pero al final eh, declinó, que ah, era la no, presidenta del partido. Ahora, el Partido Republicano eh, también va a llevar al Rojo Edwards y al excomandante de la FACH Ricardo Ortega. ¿Ricardo Ortega? Sí, va por Andale. los republicanos. Ándale. Oiga, y en, lo, y en la oposición, ¿a ¿qué personalidades tenemos? Calmado, calmado. Veamos primero los... ¿Quién es? Porque hay, hay otros nombres que van a dar... Eh, eh pelea, pero también en diputados por los oficialismos. Oiga, por esta, ejemplo, estas elecciones van a ser igual de complicadas que el tema de los constituyentes. ¿no? <ríe> sí. Mira, en el distrito 10, Evópoli va a inscribir a Sadka Polak, ni más ni menos que a la Sadjita Polak. Sadka Polak. Sí, pero el drama pero es que... Sadka no había sido nada, ¿cierto? No, nada. Sadka ya había estado en una eh, votación, por así decirlo, y, y no había logrado mm, salir. Me parece que no, que no había estado. Así que a mí me parece que sí, que había ¿Sí? estado en alguna candidatura Tendríamos que revisar Sí, habría que revisar si Saska Polak estuvo en alguna otra candidatura Yo supe que la se estuvo, pero le fue mal Claro Y dijo que había que salirse de Chile ¿Sí? <risa> El drama de colocar a la Saska Polak Es que va a ir en el mismo distrito que va a estar peleando la María Luisa Cordero Que va por RN Oh, puros personajes estos después de la tele ya no hayan que hacer para ganar plata Sí, bueno, la cagó mucha mucha gente eh, que, están, eh, que están entrando. Por ejemplo, en el Distrito 14 le ofrecieron a Henry Boyce. ¿Quién es Henry Boyce? Es un abogado que se tiró para la constituyente y le fue como el forro. con los London Boys nomás? Claro. <ríe> Félix Ureta, no sé si te suena. Ureta, no. Es la pareja de Raquel Argandoña, que iría por el Distrito de, 8. Al final, puros pitutos en esta vez. Sí, en desmedro de Alejandra Sepúlveda, que era la hija del exdiputado Roberto Sepúlveda también. El... Va a ir el periodista Cristian Pino también a pelear en el Pino? distrito 8 ¿sí? el esposo de la Carla Robilar <risa> estoy confundiendo Cristian Pino no es uno bajito moreno de que actualmente está en canal 13? pucha no sé ¿No? pero él es la pareja de la ministra Carla Robilar y va a acompañar al diputado <risa> Morán que fue designado Ay, por, por Desbordes cuando se fue ¿Sí? mira, en el distrito 13 va la eh, ex de salud la Rosa Jersey ¿la viejita del ente? ¿sí? <risa> ¿Sí? Y también por el distrito 3 va la Soa Lady. ¿Qué es la Soa Lady? Ah, la vieja esa. La del Pasa Palabra, sí, va por la UDI. La del Pasa Palabra. Sí, la Lady Osandón. Bueno, eh, eh, por último, letra a la viejita. Claro. <risa> Así que, imagínate, hay caleta de gente que está compitiendo. Eh, Keitel, por ejemplo, va, va a irse como senadora Valdivia también, después de ser va a correr ahí, eh, diputado, solo. sí. Entonces imagínate eso solamente en el en, en, la, en el oficialismo Imagínate ahora en la oposición En la oposición uh, no. <ríe> Primero Dígame, ¿qué, ¿qué personajes van a salir de ahí? Ya, se va Carlos Montes Que no compite Y Guido Girardi porque lo afecta a la ley de las reelecciones Ah, o sea, van de vacaciones Se van de vacaciones de por cuatro años, sí Entonces, ¿a quién querían colocar? Bueno, eh, le ofrecieron el cupo a Carolina Goy. ¿Carolina Goy? Sí, pero todavía como que no saben ahí, están ahí como... ella Todavía no lo tiene claro. Eh, ¿Quién más va? ¿Quién más va? Eh, por el Partido Liberal, la Verónica Pardo, que compitió con, la... con Evelyn Mateis por la alcaldía de Providencia, y le fue como el forro. El Partido ah, Socialista ya, ¿no? quiere ¿Mm? colocar a Leonardo Soto y Maya Fernández, aunque Maya Fernández ahora está diciendo que se postula para la Cámara de Diputados. Eh, Paula Narváez también, como se quedó sin premio Consuelo Le están ofreciendo también la región metropolitana Ah, también Sí eh, El PPD confirmó que va Natalia gentili No la conozco ni en pelea de perro Yo tampoco Ah, el actual presidente del partido <risa> Puta <risa> oh, Estamos mal PPD, estamos mal Sí, estamos mal Por el lado de apruebo de dignidad Eh... Flavia Torrealba, de Convergencia y del Frente Revolucionario. Eh, van a dar dos cupos al Partido Comunista y dos cupos al, a Revolución Democrática. Y dos a Comunes, para ir en la lista. Eh, Miguel Crispi y Margarita Portugués, del Renovación Nacional. Por el Partido Comunista, Guillermo Telier y Claudia Pascal. Wow. Y por Comunes, Karina Oliva. ¿Karina <ríe> Oliva? Sí, pues, ¿qué te crees que no? <ríe> y la dirigente social, es Heide Overtuber. No la cacho. Oye, y el Telier y René Naranjo el, podría ir también ¿El buen de Naranjo? <risa> sí ¿Él <risa> tenía cuánto tiempo lleva ya ya siendo diputado, senador y... Ese buen tiempo debería haberle afectado la ley de reelecciones Sí, po. ¿verdad? Por eso me hizo sentido, sonido ahí Tiene que haber tenido un periodo donde no estuvo, por eso se, se puede postular ahora Oye, la ley de mierda <risa> bueno, Basta que pasé un, un periodo y chavo Claro, y te reseteas completo para estar de nuevo 20 años Claro Ay, ay, ay, bueno estos locos Pero Chile despertó po. Claro, no, si estos locos no iban a soltar la teta, si eso está claro No, ve que como yo le decía, profe Ahora, chileno, una de las candidatas que no tiene nada que ver Adivina quién es? ¿Quién? ¿La Karen el Bailer? No, Fabio la Campillay ¿La Campillay? Sí, la que llamó a quemarlo todo Sí, pues Al final se, se retiró de la lista del pueblo Ah, pero ella no va a ver ni uno no, no, no. Te digo las elecciones no? No, no tiene nada que hacer ahí. No, nada no que hacer. No, porque va a ir como independiente, independiente. Dijo: He decidido terminar mi relación con la lista del pueblo, a quienes agradezco por considerarme como una de sus candidatas. Claro. Entre toda esta amalgama de gente, tienen que salir cinco. Y yo creo que por primera vez en su historia, eh, tienen posibilidad de, de sacar uno ya sea la Claudia Pascal, Teliero la Karina Oliva, pero uno de ellos podría podría dar la sorpresa pues ¿La Karina ah. Oliva igual va por Santiago? Sí, por Santiago. Ahora imagínate a René Naranjo ese, ese loco tiene, tiene harto apoyo igual. ¿Al René Naranjo? Sí, pues Vos conocido. Po? Sí, pero es que según también se tiró para Constituyente y no salió po. Ah, verdad, pues. Entonces no creo que tenga tanto apoyo, yo creo que la Karina Oliva sí, pues obviamente si ya eh, estuvo peleando con el Orrego ahí. Y lo peleó voto a voto, sí Sí, yo creo que tiene más probabilidad ella Imagínese Ahora ya sabemos quién va a ser su jefa campaña <risa> No, pero la Naya Fácil ya está eh, cambiada Es una eh, Mía Califa 2.0 Ah, verdad que es una mujer que, que cambió De hecho, estuvo desaparecida un buen tiempo Y la gente estaba así como que la habían matado Y cuestiones así Sí pues Sí, sí, fue como bien raro eso que pasó Que de repente desapareció no. Ahora es una personalidad de la, de la farándula, de yeah. que Ya le hacen eh, eh, reportajes o entrevistas Ah, ya, o sea, falta que vaya el discípulo del chef nomás Sí, no, sí, estamos... Que ser cochino va <risa> a <risa> ser famoso Que ser cochino, claro Entonces, si sumamos, restamos y hacemos como un, un pequeño resumen Tendríamos ya asegurados a lo menos siete candidatos Ah, porque ojo, Doctor File. Se bajó. ¿Se bajó? Sí, al final doc el doctor File dijo: No tengo todos los apoyos para ser candidato a presidente, voy como candidato a senador por Santiago. O sea, también tenemos otro rostro ahí. También. Claro. Del... Bueno, doctor File también le puede dar la pelea, porque doctor File igual tiene harto. harto Tenía rastre, sí. Ahora, la sí. Marcela Aranda, de la Fundación, ¿cómo se llama? Con, tu, con mi hijo, no te metas. ¿Eh? También, la del Bus de la Libertad, también ¿Sí? va a la carrera como candidatas en ahora. El drama es que como van como independiente van sin un pacto, sin una lista propiamente tal. Independiente ¿Mm? que el Dr. Fail, por ejemplo, lo apoye el, el partido del centro que él creó, ¿Mm? pero al no ir en lista, no suman votos. Entonces tú tenés que tener es el sistema es N más 1. ¿Qué significa eso? Son cinco cubos, tú puedes llevar seis candidatos por lista. Y entre ¿Ya? esos seis candidatos se suman todos los votos y de ahí sí, se van a escoger ¿eh? es más injusto el sistema de Hont en ese sentido porque los independientes prácticamente no tienen ninguna opción de ganar bueno, este es el sistema que nos llevó a tener los, eh, los diputados y senadores que tenemos ¿por? claro, te da mayor representatividad para terceras fuerzas que fue lo que le pasó al fraude amplio que ganó mucho con este nuevo sistema de Haunt porque antes eran los dos grandes bloques nomás los que se llevaban los diputados que también era por lista Oiga profe, y al final ¿Por qué no se puede hacer, por ejemplo Una votación o un sistema de votación Directa? Porque a los políticos No les conviene, porque no habría es lógica De armar conglomerados Yo yo mis candidatos nomás es listo Es que la gente al final vota por, por, por las personas No por las listas, bueno, muy pocos Votan por las listas Claro. A mí, por ejemplo, yo encuentro que el sistema más justo es no el proporcional, sino que hay cinco cupos, los cinco primeros que sacaron más votos ganaron y punto, se acabó. Claro. Nada de que. Es que sumamos los votos de la lista y esto hace que existan candidatos, como por ejemplo el candidato del 1%, uh -huh. que son arrastrados por otros candidatos, que la gente los vota en mayoría y dice, ah, ya entonces, como a este lo votaron tanto, sumamos los votos, pum, arrastramos a este candidato que no sacó una de votos, como Alfonsita Motúa. Bien. Por eso tenemos los. los eh honorables que tenemos, profe. Incluso con los constituyentes también pasó lo mismo, hubieron muchos que sí, ¿no? sacaron votaciones paupérrimas, pero fueron uh -huh. arrastrados por otro y boom, ahí están. Ojo que la Camila Vallejo no va esta vez como candidata no, de diputada. No, pues se va a dar vacaciones y ya chupó harto la teta del Estado, es, es que Giorgito no está tampoco. Es que se va a dar eh, cuatro años para después pegar el salto a, a, a senador obvio, po. Ese, obvio sí. se está Esa preparando po todo hasta que más todo hasta que más, está casi lista eh, y la gente como pueden la va a sacar <risa> lo más probable es sí, así sí, para que sí, estamos con sí. Cosas, sí. lo más probable ah, es que sí Sí, po. y con ella vamos a terminar siendo Nueva Zelanda eh, claro <risa> <risa> oiga profe una preguntita antes de ya irnos a la pausa sí. yo escuché por ahí que eh, con esta nueva eh, consulta ciudadana de, de la DC y todo esto. Eh, monstruos que, que estuvieron el fin de semana. ¿Ganando la Proboste, entre comillas, eh, ella tendría como asegurada la carrera presidencial? Eh, sí, pues ella va a ser inscrita como candidata del, de la ex concertación o apruebo de dignidad, no, pero ahora. Según los análisis que se daban, por ejemplo, entre todos los presidenciales que hay Se dice que la te tendría como asegurada, el, asegurado el sillón presidencial, digamos No, no Asegurada la moneda No, no creo, porque se ha desinflado mucho Imagínate que hasta Kass la superó ya Lo que pasa es que Boric se ha desinflado Calita También Boric se ha desinflado mucho Seychell como que subió mucho después Claro y Kass también subió mucho, entonces... Pero entre, entre las opciones que habían, a lo mejor la gente eh, está optando más por Sichel porque Boric era muy radical pero en este sentido la de prueba de teste puede eh, parecer no tan radical como Boric. Es que yo creo que su pega va a ser esa, demostrar que ella no va a ser tan radical que va a ser como un cambio ¿Qué? gradual, ¿Qué es que es democrática que el, tiene en el fondo En el fondo igual ella es radical ¿Ya? porque la tipa hay que ver los orígenes que tiene ¿eh? y, y los discursos que se ha pegado también que son sí, bastante po, fuertes los discursos que se ha pegado pero pero la gente obviamente vota por las personas, pues no vota ni por los partidos ni y también tiene mala memoria entonces por ahí como le digo estuve escuchando algún análisis y que eh, prácticamente los demás eh, candidatos presidenciales no tenían nada que hacer contra la, la prueba test no, no, la verdad que no porque como te digo eh, estaba muy baja ahora, lo que sí el, el, ella después de esta elección y como tuvo cobertura televisiva y toda la cuestión va a subir un poco en la encuesta durante esta semana pero claro. yo creo que están todos esperando hasta el, el este lunes a la medianoche para ver bien ya cuáles son todos los candidatos uh -huh. y ya las la empresas de encuestas se van a empezar ya con los candidatos reales así como ya este es el escenario escenario 1 escenario 2 escenario 3 y ahí yo creo que ahí se va a empezar a ver realmente quién empieza, quién no, y la campaña real va a empezar después del 18, o sea, eso claro. no lo tengo claro, ahí empieza la, la verdadera campaña y Maldonado, ahí quedó ahí quedó, tercero sí, le mandamos saludos a Maldonado un saludo, te queremos Maldonado, así desde lo más profundo de nuestro corazón te bancamos Exacto. oiga, vamos a una pausita profe, y ya volvemos con el último bloque de la capital Luis. eso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 Estamos de vuelta una vez más con su programa favorito denominado La Capital de los Simios. Oh, oh, oh. oh yeah, Oiga, oh, yeah. profe, nos quedó en el tintero una noticia que es bastante importante, profe. Es el notición Exactamente. de la semana. Fondea tienes... en casa el nuevo. ¿Se acuerda? Que el año pasado hicieron esa, esa mierda. Cómo se burlaron de nosotros, güey. Fondeate en casa. Y yo me acuerdo que la Tere Marino iba ahí con su puro hijo. Sí. <risa> y había superado te, la foro, güey. Te paseo, dijo <risa> <el> <risa> Y vengan a decirme algo. Claro, este es para vos. Claro. Sí, fue bastante cruel el año pasado. Un 18 sin fonda, sin, sin celebración en el fondo. Sí, pues Bueno, igual nosotros hicimos algo en chete, pero... La gente también estaba, eh, bueno, estaba en la pandemia, ¿no? sí, sí, por los casos, ni comparado con los de ahora. Po. En ese tiempo, me acuerdo que para el 18 teníamos alrededor de 4 o 5 mil casos diarios, ahora tenemos 500. Oiga, ha bajado bastante, creo sí, que la, tenemos... Las vacunas han servido. Ha eh, sido eficaz. Sí, hay gente que todavía dice que no. Bueno. Que nos preparemos para los trombos que se nos vienen. <risa> en todo caso, oiga, pero hay que estar a ojo ahí porque mire que se murió una señora por ponerse una dosis de refuerzo. Claro, ahí en Padre Hurtado. Sí, pues. Ahora, ¿habrá estado con alguna enfermedad base? Porque que, que le haya dado tan rápido, ¿Mm? me sorprende. A lo mejor le pusieron mal la vacuna, se la pusieron en una vena, no sé, bueno. Oh, se imagina que a lo mejor cambiaron la, la jeringa. Y era por una vieja que quería eutanasia Claro Era el perrito que estaba botado al lado ahí. Claro Oh, qué cruel sí. Oiga, pero dice Sin cordones sanitarios y, y se permitirán fondas de hasta 300 personas Igual, Harto sí. En fase 3 y 4 Minsal presenta plan 18 seguro Parte por casa Para fiestas patrias Menos mal Menos mal Pero ojo Todavía lamentablemente Estamos con la ¿Cómo decirlo? Eh, con el alma en un hilo ¿Eh? De que nos puedan mandar a fase 2, <risa> y porque, ah, de veras, que igual pasaron a. Um, Estamos en este um, momento en fase 3. ¿Sí, sí, mire, yo estaba viendo algunas eh, comunas que retrocedieron o avanzaron. Y, eh, por ejemplo, hasta el momento retrocedieron Puerto Octay, retrocedieron Andacoyo, Navidad, Penco. Eh, pero no creo que la región metropolitana retroceda. Ojalá, ojalá que no retroceda porque si no nos van a cagar las fiestas pero si al final si retrocedemos a fase 2 vamos a tener que quedarnos en la casa porque va a ser fin de semana y fin de semana no se puede salir sin pase o sin permiso es que ese es el punto mira por lo menos el, el toque de queda hasta el momento se mantiene a las 10 de la noche por lo menos Santiago, régimen Metropolitana. ay ni siquiera van a van a dejarlo un poquito más tarde por ser no, fiesta hasta, patria hasta el momento no <ríe> Son vacas. <ríe> sí. Dice, la estrategia presentada este lunes por el vocero de gobierno Jaime Belolio comenzará a aplicarse desde las 15 horas del jueves 16 y estará vigente entre el 17 y 19 de dicho mes. Hay que recordar que 17, 18 y 19 se declararon feriado irrenunciable. El bien día viernes 17 también. Hoy estas mentes pensantes deberían agradar el lunes 20. Eh, sí. Po. Pero es que el lunes 20 se, tra se trabaja el día completo. El viernes siempre la gente trabaja como mediodía. No, pues, profe, por eso el día previo al 18 de septiembre la gente trabaja al eh, mediodía, pues. Entonces, el día 17, por ejemplo... Eh, la iba... gente iba a salir a las 12. Claro, iba a salir a las 12 y la gente va a empezar el mambo temprano. ¿Qué sentido tenía darle eh, feriado ese día? O sea, van a empezar el día jueves temprano, se lo sé. Pero después del 19, o sea, al otro día, eh, vaya a mandar la ropa el día 20 a trabajar nomás. Pues. Te encargo la caña si pasé día 20. Ese sí. ausentismo laboral va a ser pero brutal. <risa> en todo caso. Entonces, yo creo que ahí se cayeron y deberían haber dado ese día como feriado. Sí, te deberían haber dado el 20 de dinero. No, el 17 y el 20, al el tiro. Toma, <risa> es, sí. Bueno. Chacho, por favor. <risa> Hay que trabajar también. Sí. Nos dice, eh, a pocas semanas que inicie la celebración de las fiestas patria, el gobierno presentó este lunes, en el marco del balance del Ministerio de Salud, sobre la evolución del bicho, el Plan 18 Seguro Parte por Casa, que, a diferencia de la estrategia implementada el año pasado, tendrá menores restricciones. Hemos avanzado, hemos ganado terreno al virus. Pero necesitamos seguir cuidándonos", comenzó diciendo el vocero de gobierno Jaime Belolio, quien fue el encargado de dar a conocer el plan, aludiendo a la mejora, a la mejoría, perdón, en los indicadores epidemiológicos que se han registrado en las últimas semanas a nivel nacional. En ese sentido, reforzó que afortunadamente las circunstancias de este año van a permitir que tengamos una fiesta con más libertades, pero con extremo cuidado y responsabilidad las fiestas patrias deben ser una instancia para poder celebrar, pero no para exponernos innecesariamente. Por eso que las reuniones deben realizarse siempre con todas las precauciones para que no perdamos ese terreno que le hemos ganado al bicharraco. Entonces, ¿en qué va a consistir el famoso plan? Se comienza a aplicar desde las 3 de la tarde del día jueves 16 y estará vigente 17 y 18 y 19 dentro de las novedades no se implementarán cordones sanitarios ni aduanas o sea, usted va a poder viajar tranquilamente eh, en forma int interregional Ah, está bien ahí Sí, el toque de queda seguirá operando como ha funcionado hasta ahora O sea, las regiones que están hasta las 12 se quedan hasta las 12 Santiago hasta las 10 Lo importante, ¿qué pasa con la reunión en la casa? Dijo Oiga, profe, ahí ¿sí? yo le tengo una pregunta Porque yo no sé si el toque de queda te impone, por ejemplo en No poder hacer cosas en la casa hasta tarde No, no, es, es solo traslado de personas. solo traslado? Sí Ah, ok Si tú querías ser mega mambo y respetar el aforo, no hay problema Ah, perfecto A ver eh, según el plan paso a paso, en fase 3, preparación, que es la que estamos nosotros ahora en Santiago El aforo máximo en una casa serán 20 personas con pase de movilidad Ah, y con pase de movilidad Con pase de movilidad, si no tienes pase de movilidad se reduce a 10 En fase 4, apertura, serán 40 personas con pase de movilidad, sin pase de movilidad se reduce a 20 Sin embargo, en las fases 1 y 2, cuarentena y transición, estarán prohibidas estas reuniones por tratarse de un fin de semana O sea, tenemos que, que cruzar los dedos de no bajar de fase 3 a fase 2 Yo tenía entendido que ya no habían comunas en cuarentena en Chile Quedan comunas todavía en, en cuarentena. Y de hecho, tengo ¿Estás entendido. seguro? Sí, a ver, tengo entendido, te digo inmediatamente. Que... Porque la última información que había escuchado es que no habían eh, comunas en cuarentena. De hecho, eh, alguien escuché aplaudiendo eso por ahí al, al ministro París, eh, que decía que eh, por primera vez desde la pandemia no habían comunas en cuarentena. Mira, no sé si retrocede la transición. Cagó Puerto Octave, por ejemplo. Claro, pero Puerto Octave está en transición sí, pero igual no va a poder recibir gente. Ah, no, porque... Esa es la que tengo hasta el momento. Uy, oh, de los fonderos de Puerto Hall. Uy, uy, uy. Fueron buenos. <ríe> sí. Eh, y lo otro importante, fondas, ramadas y similares. Ojo que tengo entendido que la, la alcaldesa Irasi ¿Mm? quiere eliminar el concepto de fonda propiamente tal, así como concepto de chilenidad, y hacer una fiesta intercultural. Ah, esa ya la mierda. Pero... Ay, lo único que cambiará para estas fiestas patrias van a ser los aforos y los eventos con interacciones entre asistentes, fondas, ramadas y similares. Estos eventos más masivos estarán prohibidos en las comunas que se encuentren en fase 1 y fase 2. Por su parte, las que se encuentren en preparación o apertura tendrán los mismos aforos permitidos para eventos con interacción de asistentes. Esto es, hasta 300 personas con pase de movilidad en espacio abierto, mientras que en espacios cerrados podrán asistir hasta 100 personas con pase de movilidad. Ojo, si no tiene espacio de movilidad no te van a dejar entrar. Viste, ahí fueron buenos los que no se vacunaron. Sí. Es importante destacar que los recintos no pueden sumar espacios abiertos y cerrados, o sea, es uno u otro. Y no podrá haber más de una persona por cada 6 metros cuadrados de la superficie destinada eh. al público. <risa> Profe, al final esta no se va a respetar nada. que van a andar un hueón con una huicha midiendo. <risa> claro. Ahora lo único, van a ver los mansos mambo y la gente va a bailar y se va a topar que. Al final vamos a ser nosotros mismos los que nos vamos a terminar a transformar en sapo, porque bueno, el gobierno sí. no tiene capacidad para hacer esto. Entonces es sencillo. Van a dejar a alguien en la puerta con un escáner o con un mm. lector de código QR, que pueda leer tu, eh, capaz que te pidan hasta el carneo, para saber que es tuyo el, el pase de movilidad. No, si sí, yo encuentro que la cuestión del pase de movilidad a lo mejor está bien, que te lo pidan en la entrada en alguna parte, pero esa cuestión de andar midiendo ya los espacios de cuántos metros tenés que estar de, al lado del otro, sí. o de una Imagínate, mesa a otra. Sí, Las mesas separadas y como van a tener menos gente, yo creo que los precios van a estar altos, o sea, va a ser carito ir a una fonda, porque te van a cobrar caro la entrada y te van a cobrar caro la comida dentro y, y la tomatera. ¿Y quién, quién será el valiente que se va a atrever a invertir en una fonda? Uf, va a estar complicado. No, pero bueno, se va a llenar. Se va a requete contra llenar. Los locos van a, van a estar haciendo fila esperando. Porque, mira, la fonda es tradición y sí, sea claro, como pero... sea, se va a llenar siempre. O sea, A menos, a menos que justo este año que no haya llovido nada. <risa> <Ajá>. <risa> Toque que se pegue una de esas lluvias... Con ah, cuántica. esa lluvia marigona Que justo sí. empieza en el 17 y termina en el 19 Sí, que se caga a todos los fonderos Pero los curados es que están igual cagan. ahí revolcándose en el barro No, no tienen problema Hoy oh, una vez fui a la fonda del parque O'Higgins Plena lluvia, 18 de septiembre Era puro barro, verdad Fui a puro serrali <risa> Y toda la gente embarrada, ni ahí Los curados tirados en el suelo está... igual Pero estaba lleno, lleno Y yo comía anticuchos debajo del agua <risa> sí, No queda otro Sí, pues sí, no queda... Igual la pasaría. Sí, por los locos tomándose sus terremotos, sus chichones. Pero yo creo que este año, profe, van a ser pocos los fonderos que se van a atrever a, a invertir. Eh, y como dice usted, si se atreven, van a cobrar carísimo. Sí, yo creo que mucha gente a lo mejor va a querer ir a esas fondas, pero también eh, mucha gente va a estar reticente por el tema de mm, las... Esperas que a lo mejor van a ver. Eh, yo, por lo menos, hablo eh, a título personal. No estaría dispuesto a hacer una fila de una hora o dos horas para que se esté desocupando una mesa en una fonda. No, no vale la, vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Mira, yo me acuerdo que ah, años atrás, años, hace como unos 10 años atrás, más de 10 años atrás, sí. Uf, que pasado tiempo. Fui a la fiesta de la chilenidad ahí en el Parque Hurtado, uh -huh. en el ex intercriminal. Pero era otro nivel, podía estar rodeo, Claro. Y ahí a veces uno tenía que esperar por para comer, pero era poco, era, era poco tiempo. Y era caro, pero no era tan caro, no era tan prohibitivo. Por ejemplo, no sé, un, un, un costillar, un grande pedazo de costillar con, con agregado, costaba 6 lucas. Pero si tú lo comparáis con los precios de la empanada que están en la, en la fondo del parque O'Higgins, que costaban 6 lucas a veces o más, ¿Mm? sumando restando, convenía más ir allá. Claro. Pero Oiga, ahora dijeron ahora que no lo iban a hacer en el intercriminal. No van a haber tampoco eventos así como rodeos y cosas de... No, es porque los lo, lo animalistas van a saltar con todo, o, hay que darle cuerdita. O la, las vacas también que tienen que tener pase. Y claro, las vacas tienen que tener pase. <ríe> no pueden correr en collera ahora porque van una al lado a otro <ríe> Claro, obviamente. O, o tienen que estar con mascarilla. Claro. <ríe> bueno, ojalá que nos dejen celebrar eh, como Dios manda este año que no vengan con mierdas de fiestas de inter multiculturales ni, ah, yo no estoy ni ahí con andar comiendo arepa le digo el tiro mira, para esa cuestión, tenéis, podía ser una fiesta del verano, o una fiesta de la primavera la, no que sea multicultural, webe, pues. ya sé todo lo que queráis Mire, pero el 18 es chileno sí pues, pero es que lamentablemente señoritas como la alcaldesa de Santiago quieren acabar con esa costumbre ¿eh? porque Chile no existe es que es el punto, este es el momento de reforzar la chilenidad No, profe, si eso es lo que quieren hacer, porque quieren acabar con la identidad que van a acabar con las costumbres. ¿Y te nos no señores? Te imagináis multa para todo el que tenga la bandera chilena puesta. <risa> en todo caso. Así que usted, eh, si usted no está escuchando, le proponemos lo siguiente: el primero de septiembre hice su bandera. Ahora, si es más patriota, hice la el día 11 de septiembre. No sé si me explico. <risa> Exacto. Pero no la saque, manténgala ahí puesta, clavadita, hasta fin de fin de septiembre. Y el once ponga la segunda estrofa de la canción nacional a todo chancho. Exacto, sí. Y cántela uh -huh. con la mano en el corazón. Eso. <risa> Vía Chile. Vía Chile. Oiga, y...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 Rolandino al más 569-7869-0812. Más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver en televisión. Déjale, grande Roland. Así que si usted no tiene panoramas para el 18, quédese viendo Rolandino. Efectivamente, ahí. ¿Qué estar contratando de Neymar? Amazon, Netflix. Nah, ahí tiene todo. HBO Max, ahí tenéis todo, todo junto en un mismo lugar. Exactamente y de ahí el profe nos trae las películas que nos recomiendan ¿o no? efectivamente, para esta semana les traigo una historia que es bastante conmovedora una historia que te atrapa desde el comienzo y parte con una con una pregunta que, que, le, que le quiero hacer a usted, don hecho y también a toda la a, a toda la audiencia ¿todas las vidas so valen lo mismo? Eh, no ¿usted cree que no? no, según de qué partido eres <risa> Si sí, no, pregúntale en general. Este es como el, el motivo y el inicio que tiene la serie que les voy, a, les voy a traer para esta ocasión. Una serie que tiene 74 capítulos, que partió en el año 2004 2005. Es una serie de televisión japonesa llamada Monster o Monsta o el monstruo. Ti, ¿Tiene nada que ver con los Monsters del año 60? No, no. no. Esta es, es una serie de animación que de verdad... Eh, es un poco densa, es, es muy adulta, no es para que usted la vea con los niños, pero es, de, ah, yeah. es demasiado potente, es de, el, el concepto que te entrega la serie es muy, muy, muy intenso. Se ¿Sí? trata del de doctor Ken Sotenma que es un prometedor neurocirujano japonés que está ejerciendo en el Hospital Memorial de Düsseldorf, Alemania. El loco lo tiene todo en la vida, tiene un trabajo apasionante, eh, tiene una habilidad increíble, lo, o sea, eh, es como uno de los mejores cirujanos del mundo tiene una novia bonita, alemana guapa, que es la hija del director el problema es que un día decide ignorar una orden del, del jefe del hospital y va a salvar a un niño desconocido en lugar de la vida del alcalde de la ciudad, el alcalde eh? llega así como con un aneurisma, una cuestión y el, el doctor está a punto de operar a un cabro chico que le habían pegado un balazo en la cabeza Ándale. Sí, pues, entonces el doctor va y le dice: no, tenés que irte a, a operar al, al alcalde y él dice no, po, el cabro chico llegó primero, me importa un rábano al alcalde y se pone a operar al cabrón chico y le salva la vida con un balazo en la cabeza el drama es que el alcalde muere entonces le empiezan a echar la culpa de que él fue el que dejó de morir al alcalde y el director del hospital le dice compadre las vidas no valen lo mismo y él dice que sí que toda vida vale igual entonces eh, comienza su decadencia inmediatamente eh, ah, va a perder los privilegios que tenía en la pega va a perder a su novia porque la loca lo empieza a mirar a menos el problema es que poco después, los médicos que lo van a destituir van a aparecer muertos, envenenados. Y él se va a convertir en el principal sospechoso. Porque obviamente mueren todos los que estaban encima de él y él va a quedar como jefe. Entonces, él va a tratar de llegar al fondo de todo esto y, e investigar la verdad sobre el monstruo que hay detrás de todo esto de asesinato. Y es, de oh, verdad, eh. la serie es brutal. El pobre doctor Tenma, el que, que está, mira, esta serie eh, como bien dice está ambientada en, en, la, en Alemania pero en la Alemania poquito antes de la caída del muro de Berlín uh -huh. entonces hay gente que va de refugiada de un lado a otro de la República Democrática Alemana a la República Federal pero todo el contexto que se va a dar después te va a mostrar todos los horrores que causó el comunismo en, en la República Democrática Alemana los experimentos que hacían con niños que estaban en, el, en los asilos y sobre todo eran cabros chicos que eran hijos de disidentes ah buena entonces como mataron a todos eh, a, a los papás se llevan a los cabros chicos a los asilos ¿Mm? o sea a lo, a lo, como el cenámeda ya pero empiezan a experimentar con ellos y también tú pudiste ver la, eh, hasta qué punto la determinación humana eh, se hace potente está tan bien hecha esta serie que de hecho me costó varios porque no es rápida de ver son 74 capítulos pero no es que tú te podáis ver 7 o 10 capítulos por día. No, máximo 4. Porque como, ah, yeah. como que te cansa. ¿Sí? Por lo potente el argumento, como que te cansa. Pero a la vez tú lo vas disfrutando más. A medida que vas viendo y a medida que va pasando, que va pasando y que va llegando al final, y empiezan a salir eh, revelaciones y empiezan a salir cosas que, eh, que, que Que te sorprenden porque tú no las veis venir. Oh, espectacular. Es espectacular. Personajes entrañables en los cuales de repente son personajes secundarios que aparecen por ejemplo en el capítulo 20 te van a acompañar hasta el capítulo 25 28, después van a desaparecer y te voy a decir qué personajazo acabo de ver y después te va a aparecer otro personaje secundario que va a cumplir esa misma circunstancia y tú decís, oye el desarrollo de personaje está tan bien hecho acá que vale la pena darle darle una vuelta como les digo la serie se llama Monster la pueden ubicar en la página de AnimeFLV ahí también la, la pueden ubicar y el, uh -huh. eh, cada capítulo dura 22 minutos, 74 episodios, pero totalmente disfrutables. Así que los invito a darse el tiempo de ver esta serie. Eh, como les digo, es una serie para adultos, no la vean con niños, porque es muy potente. Y no me refiero a que aparezca ni sexo ni, ni violencia extrema, pero sí aparecen cosas muy psicológicas que pueden perturbar a un cabro chico. Son más profundas. más profundas, entonces mejor que no lo vean. Así como por poner en contexto un, un, un, una pequeña escena. Un personaje mm -hmm. le dice a un niño eh, que la vida es un premio. Y que por qué él está vivo. Porque él vive en un orfanato. Entonces le dice, ¿y tú por ah, qué estás mi... vivo? A ti nadie te quiere. A ti nadie nunca te quiso. A ti te abandonaron. La vida es un premio. Tú deberías estar muerto. <ríe> Comprenderán que para un niño Chata. eso no... <ríe> y hace que este niño también se empiece a cuestionar por qué está vivo. Entonces todo lo que pasa alrededor de eso después es muy potente. Claro. Por Eso es un monstruo lo que estamos tratando nosotros de, de perseguir durante esta serie. Como les digo, totalmente recomendable. Vean Monster, excelente. Bro. Y usted, don Station, ¿qué es lo que nos tiene para esta semana? Mire, profe, dos cositas. Eh, sí. Voy a seguir, eh, digamos una No sé si segunda o tercera parte de Ghost of Tsushima Porque ya salió la actualización Híjole. Ya he venido, he venido hablando de ella El tema es que ahora quiero hacer un análisis un poquito más profundo Porque eh, la semana pasada yo había dicho las características de esta actualización eh, Sin embargo, ya que la tenemos ahora eh, de salida Voy a hablar un poquito de lo que es Y si conviene o no conviene ¿Eh? Ah, eh, como decía eh, la semana pasada, esto tiene una actualización ya sea para Playstation 4 o Playstation 5 de un eh, capítulo adicional en eh, la historia de, de Ghost of Tsushima, que es la isla Iki, ¿eh? y que a lo mejor y que te va a dar alrededor de entre 10 o 12 horas de juego según lo que uno haga dentro de este eh, agregado al juego. ¿eh? Eh, el juego sigue la misma mecánica del juego original No cambia mucho, pero sí tiene bastantes eh, Digamos, eh, guiños al, a, a la trama y al personaje eh, Y, y en lo que se convierte el personaje Y uno entiende muchas cosas de eh, El tema de, de, de, de que se hace más profundo el personaje en sí ¿ya? Eh, Por ese lado está bien ¿ya? Sin embargo, si ahora uno quiere seguirse más al lado técnico eh, La actualización, eh, ya sea... Eh, de PlayStation 4 a PlayStation 5 si uno se va a guiar por el tema del salto gráfico no es tanto ya, y de repente se hace casi imperceptible cuando se lanzó eh, una actualización para Ghost of Tsushima que fue gratuita eh, hace poco se actualizó el juego a 60 frames por segundo ya que en PlayStation 4 se movía a 30 frames eh, y, eh, sin embargo si uno compra esta actualización que salió hace ahora hace poco que queriendo ver un salto gráfico la verdad es que no va a ser tal Sí, hay, hay unos pequeños arreglos, hay unas pequeñas cosas pero no es un salto gráfico que se hubiese esperado ¿ya? También eh, bueno, lo que sí destaca es mucho el tema del audio 3D Pero ojo que eh, ahí sí en PlayStation 5 hay que tener unos buenos audífonos Como para aprovechar este, esta tecnología Y también se aprovecha bien lo que es el tema del Dual Sense, Que es el eh, control ¿ya? Eh, ¿Hay audífonos para especiales para la Play 5 por ejemplo? Sí, pues, ah, hay unos audífonos que se llaman los Pulse 3D 3d ya que esos son específicos para play 5 y con eso se puede aprovechar el audio de 3d de los juegos eh, entonces para la gente por ejemplo que tenga el juego Ghost of tsushima y lo tenga en playstation 4 y quiere comprar este adicional o esta expansión para la misma consola playstation 4 eh, la verdad es que no sé si valga tanto la pena por el precio que están cobrando porque están cobrando 20 dólares adicional al eh, juego, entonces yo les recomendaría que se esperaran un poquito, así también la gente que tiene ya Playstation 5 y tiene el juego en Playstation 4 ¿ya? con la re retrocompatibilidad funciona igual, pero si quieren dar el salto, eh, yo también diría que se esperen un poquito, que baje este, esta expansión, porque como les digo, los cambios no son tan brutales eh, si quieren jugar una historia nueva, eh, o quieren saber un poquito más en profundidad del tema del personaje, eh, si, sí, pues podría está más recomendado para la gente que no ha jugado el juego ¿ya? y que la gente que no ha jugado el juego que sí se compren el juego completo con la expansión incluida y que ahí si sí gasten plata, no, no vale la pena comprarse el juego solo sin esta expansión pero para la gente que ya tiene el juego la verdad es que no vale mucho la pena todavía ¿Cuánto tiempo deberían esperar más o menos para que baje de precio después de navidad? Sí, yo creo que aquí a fin de año Deberían estar más o menos los precios bajando Y podríamos, no sé, pues, eh, tenerlo a mitad de precio Ya que en PlayStation 5 se están cobrando alrededor de 30 dólares Y el dólar está bastante caro aquí en Chile así Sí, que, pues verdad que estamos, estamos en un alza así, pues. así que va a seguir eh, subiendo Y eso por eh, parte de Ghost of Tsushima Y eh, por otro lado eh, Profe, vamos a tener un nuevo juego de Doctor Who ¡Éjale! Eh, ya el 30 de eh, septiembre se lanza ya eh, un nuevo juego de autos, se llama eh, La Era de la Realidad o de hecho Pro-Reality eh, Para PlayStation 5, Xbox X Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC ¿ya? ¿Por quién está Entonces, protagonizado sale ahí? Es, no, esta es una historia original Ya de el juego se, se va como separar de los otros dos juegos que hay de Doctor Who que son eh, The Lonely Assassin y The Edge of Time esos son los dos juegos anteriores de Doctor Who que se sumaban a los capítulos de la serie ¿verdad? ah okay. esto va a ser como una historia original aparte de la serie no, o sea no quieren saber nada con la Judy Whitaker <risa> de hecho Judy Whitaker va a poner la voz a Doctor Who el décimo tercer Doctor ya, Who ya le va a poner la voz en okay, este juego ya le va a poner la Porque voz, se estrena ¿ya? también temporada ahora, me parece que eh, a fines de septiembre van a comenzar los nuevos capítulos, pero la última temporada de Judy Whitaker como el doctor, que es la última ah, que yeah. le corresponde, sea en, eh, sería su tercera temporada. Claro, entonces como le digo, el argumento del juego va a ser específico para el juego, no va a tener nada que ver con la serie ¿ya? Eh, y eso, así que para que lo tengan en cuenta 30 de septiembre se lanza el juego para todas estas plataformas que ya dije anteriormente Hay que estarlo tasando para ver ¿Qué tal, ¿Qué tal está el, el doctor? The sí, doctor. A todos los, los fanáticos. Y eso, pues, profe, estamos llegando ya al final de este capítulo número 24. Sí. De la eso pues. Como siempre, agradecido a la gente que nos escucha, nos sigue, nos tolera, nos aguanta. Compartan, eh, suscríbanse. Que nos comparten, exacto. Eh, ya se viene fin de mes o principio de septiembre, así que vayan preparándose para la fiesta. Vamos a hacer un programita especial también. Eh... Ahí vamos a ver qué, qué les traemos de, de bueno. Y eso, ¿algo que decir usted, profe? Eh, no, nada. Chao. <risa> <risa> ya, chao. Tan no. amoroso como siempre. <risa> Tan amoroso. No, cuídense mucho. Un abrazo a todos. Eh, prepárense para el 18. Guarden hígado. Sí. Y, eso. Ah, no, y gr gracias a todos eh. los que dejan sus comentarios también en, en Facebook. Le agradecemos mucho, muchachos, por, por la constancia ahí. Sí, pues. Así que un abrazo a todos. Cuídense y nos estaremos. Escuchando la próxima semana. Chao, chao, chao, chao, chao, chao, chao. La capital de los simios.